Mi nombre es Paola, eh, soy de Honduras y estoy hace cinco años en España. Mi padre era un líder político, eh, entonces él eh, no podía dar marcha atrás, ya tu familia está involucrada, tú has sido muy perseguido por mafias y narcos, y claro, el otro partido de la otra oposición estaba, claro, cofabulado y recibimos muchas amenazas por parte de estas personas, eh, primero empiezan a amenazarte literalmente con palabras eh, y luego ya van a los hechos, los hechos son bastante fuertes. Eh, quemaron la casa de mi padre, con ellos dentro, llegaron a escapar gracias a Dios, al trasbordo de un río que había con ayuda de los vecinos y todo eso, si no hubiese sido otra historia. Ya ese fue como el momento en que yo ya, mi familia ya nos vimos todos obligados a buscar otras formas de, de, de irnos, escapar. Yo pedí refugio, um, ayuda en el 2018, unos... Um, Seis meses después que estuviera acá fui a ASEAR y me dijeron que había un sitio donde tenía una terraza y ellos ya tenían conocimiento que yo tenía experiencia en hostelería y entonces eh, me han dicho que si me venía bien una entrevista para ver si me, me venía bien trabajar en este sitio. Pues yo les dije que sí, que... Lo, lo probaríamos que no pasa nada. Y ha sido así. <risa> me gusta, me gusta mucho. Eh, realmente este proyecto es muy bueno porque ayudan a esas personas, nos ayudan a, a nosotros. Yo, de mi parte, estoy muy agradecida. Tengo la esperanza que ha cambiado el gobierno en mi país, que pueda mejorar, que pueda mejorar y que pueda algún día viajar para allá, porque claro, son mis raíces y por qué no, no voy a querer viajar y volver hacia donde nací.